Mira, estas están doradas y estas no. Por este oro no puse, ¿eh? que está acá, la llama. No. Hay que dejarla dos minutos porque... El no, fuego tan intenso. Que se dore.